Ayudas rápidas del cuestionario. Generar categorías. Hay que ir a administración. Banco de preguntas. Categorías. Editar categoría va a estar en la parte superior. Hay que bajar el mouse hasta encontrar Añadir Categorías. Puede estar desplegado o colapsado. Cuando habilitamos el cuadro, en la primer categoría ponemos Superior y agregamos el nombre de la categoría, que puede ser el nombre de la materia. Luego, una descripción que les queda a ustedes como ayuda de memoria. Añadir categoría. Nuevamente, en la parte superior, tenemos que tener editar categoría y bajamos hasta crear una subcategoría. Entonces, en categoría superior, buscamos el nombre de la categoría que recién han creado, en este caso yo agregué accesibilidad. Ustedes tendrán la del nombre de sus cátedras. Y en la subcategoría yo voy a colocar accesibilidad verdadero y falso, porque conviene administrar las categorías en los bancos de preguntas por el tipo de pregunta. Si es que van a generar muchas preguntas para luego hacer una mezcla de esas preguntas aleatoriamente entonces vamos a generar una subcategoría de verdadero y falso otra subcategoría de opción múltiple y otra de ensayo en categoría padre dejamos entonces el nombre de la materia que en el caso que les estoy mostrando sería accesibilidad luego subcategoría accesibilidad opción múltiple y así sucesivamente hasta crear todas las categorías y subcategorías que ustedes deseen.